...en directo desde Murcia, centésimo, nonagésimo, día, seguido de protestas, 190 días, seguidos, de protestas, en la calle, en Murcia, más de medio año, más de seis meses, todos, y cada uno de los días... Todos y cada uno de los días. Todos y cada uno de los días. ¿Por qué? Porque están partiendo la ciudad con un muro. Un miserable muro. Un vergonzoso muro. Partiendo vidas, partiendo familias. Y la gente se echó a la calle un día... ...tras otro, tras otro, tras otro... ...y ya van 190... ...190... ...entonces tú dirás... ...bueno, pero el gobierno habrá escuchado... ...el gobierno... ...esta mañana, los vecinos han despertado... ...que ahora os lo mostraré... ...ahí se ve un poquito al fondo... ...con una parte de la escalera... ...hacia el infierno... ...hacia el infierno de la pasarela de la muerte... ...están instalando una pasarela... ...una pasarela, que por cierto... ...por cierto... ...en México... ...se ha caído una obra... ...ha causado dos muertes, los vecinos... ...una obra similar... ...hecha, entre otros, por la misma empresa, Aldesa... ...y que ya pues... ...ha comunicado que ellos no son responsables ...de, de esas muertes... Los vecinos advirtieron de que la obra ponía en riesgo la vida de la gente, no hicieron ni puñetero caso y construyeron el puente o la pasarela y ahora dos muertes. Y aquí en Murcia la gente lucha para que eso no pase. Luego pondré el enlace en Twitter para que lo podáis... ver. Lo ha sucedido en México, pero si lo buscáis seguro que de un modo u otro lo encontráis. Ponéis Aldesa, México... Entonces, en Murcia la gente lucha, la gente lucha, y por eso hay que compartirlo. Desde Córdoba, Ani, desde Argentina. creo que ya te has conectado varias veces, ¿no? Puede ser, dímelo, porque si no ya habría varias personas que se nos conectan desde de Córdoba Argentina. Marcos, saludos, saludos, Carmen, Nuria, Rosa... Estamos en directo y saludamos a la gente que ve esto en directo, pero todo esto luego lo ven miles de personas en las repeticiones. Patriana, Ana, Pepe, José Luis. Aquí estamos, eh, Mara José. Esto hay que compartirlo. Raquel, desde Barcelona, como tantos días. Mol bona nid, a tutón. Aquí este catalano murciano o murciano catalán, pero transmitiendo en directo la dignidad de la gente, la lucha, otro día más, ¿eh? Otra... Un ni mes, otra noche más. Sí, sí, andevan, van, adelante, siempre. Aquí la lucha va a persistir. Lo que sí os digo, ¿eh? Que hay que compartir, ¿eh? hay que compartir una y otra vez, hay que hacer esto visible, seguro que tú participas en grupos de WhatsApp, Facebook, de Telegram, lo que sea, seguro, el grupo de, tu colega, de tus colegas, de tus compañeros de estudio, de tus compañeros de trabajo, cuando almuerzas, cuando comes, comes con estas personas, es decir, sea de viva voz, sea como sea, pero esto hay que darlo a conocer, ¿eh? esto hay que darlo a conocer. ...Charo, aquí Charo y Ana... ...Nieves... ...falta Alejandro ¿no?... ...estará por ahí descansando ¿no?... ...claro, siempre siempre no puede estar aquí... ...claro... ...Nieves que viene con su hijo Alejandro muchas veces... ...aquí tenemos a ver a... ...nuestra tenor del sur... ...a nuestro grande Nacho Cuevas... ...nuestro resistente... ...hace un, un rato retransmitiendo... ...seguir a Nacho Cuevas en Perisco... ...porque él retransmite también y hace un rato estaba retransmitiendo y cuando iba a compartir ya se había ido del directo pero seguidlo, seguidlo ¿eh? y enseguida vuelve a conectar si necesitas un micrófono para que se escuche mejor llevo lo conectas y te lo pones ahí en la solapa llevamos micrófono y medios y todo la gente somos los medios antes, mira, os voy a contar algo os voy a contar algo a ver. Fijaos, aquí, donde, donde veis que están eh, los agentes, aquí están los agentes, en las vías, como siempre, a este lado los agentes, al sur, las gentes. Pues en el lado norte, en el lado norte, donde se encuentra la acampada, allí, en el momento que me dirigía hacia este lado, había unos chicos haciendo unas fotografías a la pasarela, con la luna de fondo, ah, unos, unos unos adolescentes. Le parecía curioso el la, la luna está creciente y hacer esa fotografía. Pues nada, identificarles, eh, o sea, les identificaron, le miraron qué imágenes estaban tomando con el móvil. O sea, es que ya no puedes hacer ni una fotografía de cómo te están separando en tu barrio. Eso ha pasado antes ahí, yo lo he visto. Y aquí, pues oye, si nos van a sancionar, pues que nos sancione. ¿Qué le vamos a hacer? Pero no vamos a contar lo que sucede, nos vamos a callar, no, no. Aquí vamos a contar lo que sucede. Y eso de que la gente, unos chavales, estén haciendo una fotografía simplemente a la pasarela con la luna de fondo, por lo curioso que es y, y, y por lo lamentable y terrible que es, y que le tengan que mirar el móvil para ver qué foto ha echado, pues, pues eso está pasando. Está pasando en Murcia, en el año 2018. Eso que veis arriba no es una barbacoa gigante, eso es la pasarela de la muerte. Eso es la pasarela de la muerte. Y aquí debajo tenemos a la gente que lucha con dignidad para lograr lo que desde hace casi 30 años están luchando, que es que ese tren que veis por ahí, como tantos otros, pasen por debajo. Y ahora están trayendo el tren de alta velocidad, están trayendo. que a saber cuándo lo van a traer, pero sobre todo el corredor del Mediterráneo el corredor del Mediterráneo, que es el transporte de mercancías. Y ese, ahí es donde está el negocio, ahí el negocio es el negocio. Ahí es donde está el negocio. Y claro, la gente no quiere que hayan ...transportes de mercancías peligrosas... ...que lo continúen habiendo... ...por el centro de la, de la ciudad... ...no quiere, es lógico... ...sí, sí, Raquel, esa pasarela... ...y además por el día... Eh, ...es todavía más terrible... Eh, ...tiene una altura, alcanza una altura de unos... ...dos pisos, más o menos, dos plantas... ...es... ...es bastante... ...monstruosa... Con el viento, decían vecinos, que notaban que se tambaleaba un poco. Está construida sobre una acequia, tres pisos, confirman aquí. Sí, porque yo aquí de abajo me parecían dos, pero a veces decía dos y medio. No, no, es, una, es una barbarie, es una barbarie. Es una barbarie. Y luego que hay que caminar en torno a ese muro. En torno a ese muro. Vale, mirad, para que me acompañéis... Fijaos, si hubiera muro ya puesto, si hubiera muro ya puesto, lo que habría que hacer. Lo que habría que hacer es esto. Es caminar varios kilómetros por calles como estas. Vamos a hacer la simulación, ¿vale? Fijaos. Fijaos. Así, habría gente que tendría que caminar varios kilómetros hasta llegar a la pasarela. Así. Ahí al fondo tenéis la luna, como os comentaba antes, ¿eh? que la, los chavales querían hacer una fotografía y les registraron el, te, el teléfono móvil. Pues... Toda la gente que vive por aquí tendrían el muro y la pasarela y tendrían que hacer este recorrido. Este recorrido. Y ahora, os, fijaos, esta, esta calle es el camino de la Fuensanta, un camino eterno. Imaginaos, pues, bueno, en invierno, por ejemplo, a las cinco o cinco y media ya, ya es de noche. Tienen que hacer, bueno, pues toda esta calle, toda esta calle para poder llegar al muro de la vergüenza, toda esta calle, es que no sé si me explico, es que to toda esta gente allá donde está al final de la calle, pues tendrían que hacer todo el recorrido que yo he hecho hasta ahora, para llegar a la pasarela, me explico, o sea, es que, ¿tú te imaginas caminando por aquí? que llegues de estudiar, llegues de trabajar y que luego la gente del barrio se habrá ido, porque mucha gente no quiere quedarse encerrada, mucha gente no quiere quedarse encerrada. La policía municipal, cuando eh, hablas con, con ellos, te lo comentan con libertad, porque ellos tampoco quieren que esto sea un gueto y te lo dicen, que todo esto va a ser un gueto. Ahora mismo lo podéis ver aquí, eh, todo esto está vacío, absolutamente. Pero imaginaos si además los vecinos de aquí, a sentirse encerrados, se van. Claro, ¿qué quieren hacer? Que la gente de aquí compre las casas en el norte que están sin vender ya desde hace muchísimos años, ¿Eh? Podría seguir más, ¿eh? Pero es que... Eh, es que es es, es... es terrible. Aquí me podía dar un paseo pues, eh, hasta, el fin, hasta el final y, y más todavía. ¿Vale? Pues... giro. ¿Una persona sale de esta casa? ¿Está el muro puesto Pues nada, caminando por esta calle... Y ya está. Y los coches igual, ¿eh? Los coches tienen que ir de, de un lado para otro. Es decir, todos los coches tendrán que salir por el mismo sitio. Habrá unos atascos impresionantes. Porque no es que quiten un paso a nivel, es que quitan varios. Eh, pues este recorrido, imagínate, hacer este recorrido, e insisto, apenas me he ido de donde está la, la pasarela, enseguida la vamos a alcanzar, esta calle es eterna. Ese sería el sonido que escucharía una persona. Sonido de los pasos de otra, atrás, sabiendo que prácticamente no tiene salida, en según qué momento, no hay calle donde donde girar, nada no más que caminar en torno al muro. Y en este caso es una calle donde hay viviendas a ambos lados. Si nos mostramos el otro lado, en el otro lado directamente está la vía. Es decir, que tendrías que caminar pegado directamente al muro. ¿Eh? Esto sería lo que verías, esto, caminando así. ¿Eh? Y además voy a un paso ligero. ¿Eh? Y aquí tenemos la monstruosidad. Aquí tenemos la escalera. Ahí lo podéis ver, lo que han estado construyendo esta mañana. Así han despertado a los vecinos, poniendo, instalándole una parte de, de esta escalera que va a, a esa, hacia arriba, hacia esa monstruosidad. Pues eso es lo que están haciendo en Murcia. Eso es lo que están haciendo en Murcia. Hay que compartir. Hay que compartir, porque Murcia no se parte. Hay que compartir. Si tuviéramos que ir hacia el otro lado, vamos a seguir con el paseo, si tuviéramos que ir hacia el otro lado, tú imagínate que vives por estos lugares, a día de hoy ya te tienes que dar este paseo. ...para llegar al paso a nivel, pero bueno, por lo menos... Eh, ...a veces el paso a nivel está abierto, es una calle más... ...pero ojo, que la gente la gente está luchando desde hace casi 30 años... ...para que el paso a nivel lo quiten... ...pues tú dime, los que viven aquí ahora mismo... ...toda la vuelta esta que se tienen que dar para cruzar al paso a nivel... ...pero es que luego habrá el muro, 25.000 voltios... Evidentemente seguirá habiendo eh, ruido de los trenes y muchos más, pues esta es la vida de la gente que vive por aquí en este momento junto a este paso a nivel y no solamente no se lo quita sino que encima además le ponen un muro 25.000 voltios Y bueno, y podría seguir para adelante. Allá adelante, a un, más o menos hay un aproximadamente un kilómetro y algo de distancia. Eso luego algún vecino lo puede confirmar, entre un paso a nivel y otro. Pero es que el otro paso a nivel también lo quita. O sea, tú imagínate, sales de tu casa, tienes que hacer todo este recorrido, subirte a la pasarela esa de la muerte, que está construida encima de una acequia, para cruzar al otro lado. ¿Qué te parece? Murcia, España, 2018. Aquí es donde se echa de menos la gente esta que dice de la unidad de España. Y la unidad de Murcia, ¿qué? Y la unidad de Valladolid, ¿qué? Que ya está partida. Y la unidad de Granada, que lleva ya puesto en un muro y más de mil días sin trenes, ¿qué? ¿Dónde está? Sí, sí. Oye, gente. Lo que estoy mostrando es el camino que hay que hacer hasta llegar a la zona de la pasarela de la muerte. Porque hoy están poniendo escaleras. Esta mañana. Y la prensa, sin decir cosa alguna, ¿eh? son los vecinos los que retransmiten, los que informan, la gente. ¿No es? Fíjate, aquí sí, hay gente. Como cada día. Y además, hoy hace un frío tremendo, eh, insisto, en Murcia no es un frío que te abrigues y ya está, no, Murcia el frío se te mete en el cuerpo, no, no, ¿veis? La gente sí que hay gente. Y es de lo peor, no es frío, es el oro. ¿Eh? Pues nos hemos dado este paseico para que vierais un poquito, un poquito solamente, lo, lo, lo terrible que es caminar si en el muro. ¿Qué hoyo? No sé, la, la es acá Ah, sí, pero no sé de qué, es. porque eso, qué. Porque ahí sale agua y no quieren que salga agua. Y van a rellenarlo con no sé qué, porque de ahí pasaba la acequia. La acequia que quieren. Dice que le echado mierda a la policía de los perros. Han dicho... No, yo no hablo más. No quiero que me multen, dice Rafaela, ¿eh? es que aquí pues lo que dice la gente que están construyendo sobre una acequia y a veces están construyendo y sale agua, es que están haciendo una obra en un lugar donde tanto técnicos como vecinos ya advierten que eso es un peligro. Ay, <risa> está fina, está fina. Eso es porque en la televisión dicen muchas tonterías. Sí o no? ¿Sí o no dicen ¿Eh? tonterías. Es que esta mañana en un programa de televisión decían que la gente tiraban caca de perro a, la, a los policías. ¿Eh? ¿Verdad? ...y eso que está grabado... ...todos los días... ...todo lo que ha pasado... ...y nunca ha pasado nada de eso... ...pero mira... ...es que he oído algo de eso... ...pero eso dicen casi en el programa de dónde? Eh, no vamos a nombrar el, el programa... ...porque no merece la pena... Eh, ...no merece la pena... ...la gente somos los medios... ...y nosotros tenemos que compartir... ...y tenemos que retransmitir... ...y que... ...difundir... ...la realidad... ...y dejarnos... ...lo que diga los medios... ...los medios pues dice lo que le interesa... ...Raquel... ...mucho ánimo de Barcelona a todos... ...nos vemos el 7 de abril... ...venga, aquí nos vemos el día 7 eh... ...que hay... ...algún paparajote... ...cuando estés por aquí... ...dame un toque eh... ...nos tomamos un paparajote... ...y de aquí hasta el 7... ...pásate y comparte también... ...de vez en cuando... ...venga... ...bueno Raquel... mononit bueno, ...¿qué me he comentado? Estaba despidiéndome de una es Solo del programa. Eso sí lo he oído, pero no sabía qué programa era. Pues, programa de, ¿no? el... programas de estos que por la mañana dicen muchas tonterías. De eso. Yo que la tele ya no, no la veo. Mira, por la mañana, por la mañana, puedes hacer una cosa. Si quieres ver la tele, hay un programa que se llama Aquí hay trabajo. Y ahí encuentras empleo. Y además te, te dicen cómo defender tus derechos como trabajador, en la dos. Cuando acaba aquí el trabajo de, de, creo que es Pepa Molina y Antonín Romero, tenemos La Aventura del Saber, otro programa que lleva 30 años en antena. Y eso es una escuela impresionante. Eso sí, ahí sí que podemos aprender. Todo lo que no sea eso, ya te digo yo que que ya no, no, no soy muy selectiva, solamente veo por pues, algo de risa que a mí me interesa algún programa, pero lo demás no lo veo, además bueno, me he cuenta que en mi casa las televisiones podemos quitarlas que, que ya no se ven como antes, porque porque están más con las redes sociales y la información la sacan de ahí. Con lo cual yo creo que la gente joven ve muy poco la tele, y están muy mosqueados los de las televisiones, pero les está muy bien. Y luego las noticias las están cerradas, todo está manipulado, por lo tanto yo ya he dejado de verlas, no me interesa. Pues ahora que se ve menos tele es conveniente que el botón número 2 del mando esté un poquito borrado de presionarlo a lo tanto. ¿Eh? Que en la 2 hay programas muy buenos. Eh, los lunes, por ejemplo, por la noche, pasa que nos, nos pilla en las vías, está en portada un, un lunes y crónicas otro lunes. Luego el informativo de Mara Torres, las dos noticias, lo que lo pone a la, a la hora que, que, que puede, por la noche también está muy bien, pero se puede ver por Internet. Todos los programas de, de, de televisión española se pueden ver por Internet. Millennium, también los lunes. La noche temática los sábados. Documentos TV los martes por la noche. Imprescindible. O sea, hay muchísimos programas muy buenos. Sí, Eso sí, pero... en la dos. En la 2. Hay que tener la costumbre de darle al 2. Pero ahora estamos las al vías, ya llevamos Estamos en las vías, hay que verlo por internet, porque estamos en las vías. Y en las vías no se puede. Pero hay que trabajar también. ¿no? Y hay que trabajar, por eso, por eso. Hay que, y hay que hacer vida social también. Vale. Y hay que dormir. Oye, que aquí en las vías se hace mucha vida social. Yo conozco aquí, un montón de gente. es increíble, ¿eh? Claro. Bueno, pues. Además, esto es bueno porque hay mucha gente que viene, no la conozco de nada, se desahogan, me cuentan todos sus problemas y se van tan a gusto. Si se ahorran los psicólogos, siento es divino. Aquí estamos ahorrando antidepresivos, luz eléctrica, ¿eh? con el calor humano, psicólogos, todo. Calefacción, de ¿Calefacción? Todo. No, no, todo, todo, Está siendo. Y bueno, yo creo, antes me preguntaban, yo me veo aquí celebrando el año, ¿eh? yo me veo aquí en septiembre, el 12 de septiembre, 365 días. Una piscina de esa de los chinos. Y aquí con las, las silletas de la playa y, y con los bikinis aquí. A ver, yo te digo una cosa, el día que llueva, ahí arriba tenemos la manga. ¿La manga? La manga del mayor, de Santiago el Mayor. ¿Por qué subas, eh? Además ponemos ahí una regaera y enseguida, dale, a bañar eso. Las pocas veces que, que llueva, yo, yo me acuerdo cuando inauguraron el Museo de la Ciencia, que se... Museo de la Ciencia del Agua, y se inundó. Sí. Es decir, ya veremos a ver las chapuzas de obra que están haciendo aquí. Sí. Bueno, aquí pasando dos acequias por aquí. Cuando nos enteramos que hay riego, destapamos la, la, la tapas y nos bañamos en las acequias. Ahí Pas está. Agua pasa por aquí. Aquí está el humor. Recuérdame tu nombre. Maricarme. Maricarme, ¿eh? Siempre. No falla, ¿eh? Sí Siempre los, los, los maricarme y las loli. ¿eh? Hay mucho maricarmen aquí en el barrio, ¿eh? Cecilio todavía me faltan por descubrir, ¿eh? Pero maricarmen Es que lo bueno es abunda, es, es eso. Y de Cecilio pues somos otra cosa. Bueno, maricarmen, Vamos a seguir por aquí. Vamos a seguir. Buenas, José. Bueno, aquí 190 días seguidos. ¿Eh? 190... 190, ¿no? ...190 días seguidos... ...y mira, construyendo la escalera... ...y esta mañana aquí Miguel... ...retransmitiendo en directo... ...es ¿eh? la gente la que está informando... ¿eh? ...todo esto se sabe porque la gente... ...por la mañana, por la tarde, por la noche... ...por la madrugada, es la que está informando... ...y se sabe la realidad... ¿Eh? ...y lo que está pasando aquí, de que... ...tantísimos días, tantísimas protestas... ...y que sea la propia gente la que lo está comunicando, esto es un hecho histórico en España y quien lo quiera repetir, algún día tendrá que aprender de cómo lo hicieron los murcianos eso es así, es, así ¿eh? es una realidad eso es así y no es que sean los barrios ricos que estaban empoderados digitalmente los que los que comenzase a hacer todo esto, han sido pues, los barrios el, la, el impacto en redes, el impacto en algún momento clave del conflicto ha sido bestial, ¿eh? A mí sí, me consta sí. que ha habido, ha habido imágenes que se han visto por dos millones de personas, sí, dos sí. millones de reproducciones. Reproducciones. Eso significa que se ha visto que se ha visualizado tres veces más. O sea, a lo mejor a veces hemos tenido impact, más impacto que cualquier tele de, de, de a nivel estatal. Exactamente. Inmenso, inmenso, inmenso. Y eso lo que pasa es, pero lo que pasa es que todavía la gente más joven sí que es consciente, sí que es consciente de que de que Internet tiene mucha audiencia. ¿no? ...están acostumbrados a seguir a youtubers... ...y ya pues los que hemos nacido más con la televisión... ...más que con internet... ...nos da la sensación de que lo que no sale por la, por la tele... ...no existe, pero no es así eh... ...a día de hoy la, no es así... Lo, lo, ...una de las cosas importantes del conflicto... ...es los viaquingos... ...y otra cosa de los importantes del conflicto... ...es Cecilio... ...que está grabando todas las noches... ...con bueno, sus imágenes, con su... Pero... ...a pie de tajo, esto se llama peronismo ciudadano... ...y aquí grabamos... Pero más que nada es que, ojos, ojos que no ven, gente que no siente. Y esta gente merece ser vista. Bien, bien, bien. Es que, que, que quedarse en su, en su casa a día de hoy, uno, teniendo un teléfono móvil, es ser cómplice de los medios. Es que por obligación ciudadana. Hay que venir. Hay que venir. Y a mí cuando me, me, me dicen a veces, eres imprescindible. Que no, que yo soy un tipo con un, con un micrófono... ...y una cámara, y a día de hoy... ...todos los teléfonos tienen micrófono y cámara... ...cualquiera puede retransmitir... ...antes estaba retransmitiendo Nacho... ...otra vez en Miguel, otra vez en la plataforma... ...tú mismo grabas vídeos, los compartes, los publicas... ...mucha gente de aquí va grabando vídeos... ...hay un vídeo de una vecina... de ...que muestra... ...el transporte de mercancías peligrosas... ...y ya tiene... ...más de mil visualizaciones en Facebook... ...ya que si eran muchos vídeos... ...la Misa de... del Gallo, por ejemplo, tuvo 150.000 reproducciones... Lo cual significa que, multiplicarlo por tres, tuvo unas 300.000 visualizaciones. Bueno, no, es tremendo. Porque además luego muchas reproducciones se producen de forma privada, en grupos de Facebook también, cerrados, también, también, también. En, per en perfiles que solamente lo comparten con los amigos, que no son públicos, que esos datos no accedemos a ellos. No, no, está siendo está claro impresionante. El movimiento social organizado en España, ¿eh? todo el mundo sabe dónde está, todo el mundo sabe... ...donde está... O saca el conflicto de la pilla, vamos... ...sí, o sea, sí, claro. esto ya... ...y eso es gracias a las redes, no, no gracias a la tele... ...no, no, ahí está, ahí está... ...muy bien, José... ...pues aquí seguimos, con los vecinos, con las vecinas... ...con Consuelo, sí, Consuelo... ...pues aquí 190 días ya... ...con las manos heladas... ...las manos y todo y... a veces el chico estaba con el móvil un poco regularcillo y... Y nada. Sí, sí, pero tú ahí también en Perico también sigues. No, ¿sí? En Perico o aquí... Y en Facebook también te veo que comparte. Y, en Facebook, y, y en... los vídeos de YouTube también. Y en todo, todo. En el Instagram, ese yo ya me modernizando todo. Ale. Tremendo, ¿eh? Perico, Instagram, Facebook, YouTube, todo. Y un saludo y te... a mis vecinos catalanes. Que toda ayuda que venga es poca. Porque los propios murcianos... Mmm, son musetones, hablando un parocho, musetones. Muchas gracias por la ayuda que nos van a dar en venir y solidarizarse con el pueblo, con Santiago el Mayor, que hace mucha falta. Y no hagan caso a los dichos, que siempre hay dichos para todos. Por mi parte y por mucha gente, bienvenidos sean. Gracias, guapa, te están diciendo aquí. Allí estaremos, te está haciendo Lulú también desde Barcelona. Gracias a ellos, les sigo por el perico, lo que pasa que me cuesta mucho escribir porque no veo un pijo. <risa> ...pero aún así, ahí está, ¿eh? Ay, yo estoy, me había quedado ciega y de tanto... ...hoy me ha dicho el oculista que no fije la vista, que no vea yo el... Pero da igual hasta que vea... ...yo comparto, si no veo muy bien, comparto, comparto, comparto... ...si no veo, comparto, esa, esa es buena... Si ...no eh. veo, comparto, ya está, mira, mi prima... ...vive en Tarragona, en Camal en el pueblo de Camales, Rosamari... ...yo nada más que hago mandarle cosas para que ella las comparta por allí... A, ...y a todo el mundo, todo el mundo es bienvenido aquí... ...pues aquí lo están diciendo, Cataluña con Murcia... ...y Murcia con los catalanes... ...y ojo que... ...aquí el que habla, verdad... ...que tú me has escuchado a mí... ...que se, muchas veces se me escapan palabras en catalán... ...porque, ah, bueno... Te... ...cuando he venido a saludar y todo... ...porque porque lo tengo... ...no, pero quiero decir... ...quiero decir que es curioso... ...es curioso de que... ...de que el murciano que retransmite esto... ...sea un murciano catalán... ...que se ha dado la curiosidad... Yo, mi, es madre, que... mi, ...mis padres estuvieron trabajando... en. En, ...en Barcelona, en Cataluña, en Camarles... ...con mis tíos allí... ...en el arroz, luego en Valencia, en todos sitios... ...¿y qué? Yo pienso que el ser humano, el ser humano sea... sea español, sea inglés, sea francés... ...es el ser humano... ...ni blanco, ni negro, ni amarillo... ...ni nacionalidad, ni pueblo... ...es un ser humano y punto pelota... ...y, hasta, y tenemos que apoyarnos y ayudarnos... ...que si no hubiésemos apoyado y ayudado más, ¿eh? ...no se reirían de nosotros este gobierno que tenemos... ...porque esto es... Un, yo lo diré, los centros no te pongas nerviosa. Esto es una dictadura en plan democrático, ni más ni menos. Y ya no digo más que me caliento, me vaya a tener que llevar el tabaquico allí a, a, allí a, a Sangonera o donde esté la cárcel ahora. Porque no me cayó una, porque son unos corruptos, son unos sinvergüenzas. Se aprovechan del pueblo, se aprovechan del pobre, se aprovechan de todo. Ellos, buenos sueldos, venga, se han subido el 7% y a mí 90 céntimos, pues estamos muy bien. <risa> Así que, como eso que dice, buenas noches y vecinos, estoy con vosotros y vosotros con nosotros. Te dile una, porque te estar aquí, dile una abrazada. Un, una abrazada, una abrazada. <risa> Ahí está, A tu Tom, <risa> dígese. Molve, Consuelo, molve. Yo, Molve, yo, medio, medio. La gente de Cataluña te estima mol. Y yo también. Ahí está. Para mí todo el mundo es bueno, hasta que no se demuestre lo contrario. Y demostrándole tampoco me lo creo. <risa> Muy bien, Consuelo. Es una de las luchadoras, ¿eh? Aquí fue de las primeras en tener Periscope. O sea, hasta que no tuvo Periscope, no paró. Incluso. Era un mediodía. ...tenía que comprar tabaco, que es una cosa que era importante para ella... ...pues él, le, le cerró el estanco, porque quería que le funcionase el Periscope... ...y Cecilio Periscope, Cecilio Periscope, y ahí está... ...y Consuelo, mira, ahí está Sergio, que lo sabe bien... ...no falla, ¿eh? Se conecta, comparte... ...y como dice ella, dice, si no veo, comparto... ...pero hay que participar, hay que hacer lo posible, hay que hacerlo viable... ¿Qué? La... Cuéntame. La... Tengo aquí la carta en el bolsillo, el artículo ese que te dije de la francesa que lo Ah, hecho. sí, sí. Eh, lo, lo, lo voy a traducir y te lo, vale. lo... Y te lo paso, ¿vale? Estupendo. Cuando esté traducida te lo doy, ¿no? Venga, sí, sí, ¿Vale? venga, vale. Muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí seguimos, 190 días seguidos, ¿eh? Aquí hoy cada día un poquito más triste que... ...que el anterior, porque están construyendo la pasarela, van avanzando, están construyendo las escaleras... ...ahí tenéis el mastodonte terrible, que están construyendo... ...está por ahí Miguel... ...vamos a ver... ...sí... ...esta mañana Miguel estuvo retransmitiendo en, en Facebook... ...y por las noches también, hace un trabajo y también impresionante Miguel... ¿eh? ...antes sí que estaba, si lo veo... ...si lo veo, le digo que se pase por aquí... ...también por ser que esté por la acampada... Sí, sí. El, el, ...el canario, el muchacho... ...sí, sí, Men, menudo esfuerzo hace, ¿eh?... ...menudo esfuerzo hace... ...aquí al final la gente somos los medios... ...la gente somos los medios... ...quien no emite, comparte... ...ya quisieran tener muchos medios... ...tantos cámaras... ...tantos redactores... ...tantos difusores... ...ya lo quisieran tener... Tan, ...ya lo quisieran tener... ...y total, para trabajar gratis... ...para un medio que se lucra... ...pues trabaja gratis para tu pueblo... ...sí señor, es un aplauso... ¿Eh? <risa> <risa> ...porque... ...te ánimo, esa pasarela no dura mucho... ...y no... ...porque se caerá... ...no, es que... ...aquí los pocos periodistas que de vez en cuando dicen algo, se despiertan por la mañana cogen la foto de un vecino dos o tres palabras y ya tienen un artículo de exclusiva a lo que ha pasado los días, las pocas veces que dicen algo el vecino era el que estaba despierto, la vecina era la que estaba grabando eso, y luego a veces si citan dicen, fuente Twitter, fuente Facebook entonces no, no, aquí que sepáis que los que no duermen ...es la gente... ...la que... ...está haciendo que esto sea... ...visible... ...es la gente... No, no, ...a cambio de 100.000... ...ah, sí, a, a... Jordi... ...sí, el chantaje que están haciendo también es impresionante... ...aquí... ...y utilizar... ...se utilizan las detenciones y la... ...presión preventiva... ...para atemorizar a la gente. Aquí también detuvieron a un vecino, a Carlos, estuvo 48 horas retenido, porque según decía había creado artefactos explosivos y luego resulta que eran unos, unos petardos. Aquí, la otra Mari Carmen, sí, acabas de llegar, la otra Mari Carmen. aquí hay muchas Mari Carmen. ...bueno, lo que está pasando, mirar, no, ...debe quedar claro... ...que defender los derechos humanos... ...significa defender los derechos humanos de todas las personas... ...de las personas que te caen bien... ...y de las que te caen mal y de las que no conoces... ...entonces... ...si una persona se conecta ahora y dice... ...pues yo no tengo ni idea de lo que está pasando en Barcelona... ...bueno, no te hace falta tener idea... ...para saber que... ...si están utilizando... ...la, la prisión... ...para atemorizar a la gente... ...pues con saber eso... ...porque no hay juicio, no hay cosa alguna... ¿eh? pues ya está, si no hace falta saber más... ...sí, sí, se ve muy oscuro... ...cuando lo... ...cuando utilizo... ...vamos a ver, vamos a ver más luz... ...cuando utilizo el teléfono... ...se ve más claro... ...vamos a ver ahora... ...estoy intentando aprovechar la luz ambiental... ...aún así... ...sé que se ve oscuro, sí... ...luego los vídeos van a estar en YouTube y en Facebook... Es importante luego compartir esto, difundirlo, difundir en Facebook los vídeos de Facebook para que la gente sepa que en Murcia se est están luchando y tú puedes decir, yo desde tal sitio veo y comparto Murcia. Porque es importante, es importante que la gente de Murcia también sepamos, sepamos quiénes estáis ahí, que no somos numeritos, somos seres humanos, que tenemos nombre. ...y apellidos y que lo damos también... ...cuando queremos, como hay Nuria San ...que se conecta desde, desde Madrid... ...entonces, mira, nuestro apoyo desde, desde Lleida... ...importante, dar el apoyo, corazones... ...compartir, todo, todo, cualquier gesto... ...cualquier gesto ayuda muchísimo, muchísimo... ...piensa que son 190 días, es medio año... ...todos los días, todos y cada uno de los días... ...buenas noches, venimos desde Barcelona... ¿Desde Barcelona desde qué lugar? A ver, decidme, porque Barcelona la conocemos. Entonces, ¿desde, ¿desde qué lugar? Si es un barrio, decidme el barrio, que tengo yo ganas también de saber, Mira, hacer una cosa, que alguien vaya a la plaza Orfila y coloque un cartelito, un cartelito de Murcia, Murcia sin muro, lo que sea, la imagen que tengo yo en Twitter, lo que sea, hacéis una foto y la mandáis. Ah, de San, San Juan de Spiegel. No, de... A ver si alguien me hace una, una fotico. Mira, por ejemplo. Mira. Aquí tenemos el QR code para poder seguir todo esto porque si nos quitan la cuenta de Periscope o de lo que fuera, porque los reportes, ...hemos estado unos días que no hemos podido emitir en Periscope, lo, lo podéis ver... podéis entrar a mi cuenta de Periscope y comprobar que hay vídeos que están en gris... ...que no se pueden ver, eso no lo cortaban en directo... ...pues podéis hacer una captura de pantalla, botón bajar volumen... ...y eh, botón de inicio, en el, en el caso de Android... ...y a ver si alguien hiciera una fotico de esto lo imprime y lo pone en alguna parte de Barcelona o en el lugar donde viva. Si es Barcelona y en concreto San Andreu, San Andreu de Palomar, el barrio, no San Andreu de la Barca, la población, a mí me haría más ilusión todavía. Por la zona de la, de la, de la Plaza Orfila, por ahí. Por la calle Torres y Valles, por ejemplo. ¿Eh? Por esa calle donde está la parada de metro de San Andreu. ...por ahí, o la, o la calle Grande San Andreu, por ejemplo, también... ...lo colocáis por algún sitio, hacéis una foto y, y luego lo, lo mencionáis... ...me haría ilusión ver que un poquito de mí sigue por ahí, por Barcelona... ¿eh? ...sería muy curioso, ¿no?... ...porque uno nunca se va de los lugares donde ama... ...y de los lugares que ama... Y nunca me llegué a ir de Murcia y nunca me he llegado a ir de Barcelona. Y esta imagen pues, la podéis compartir también por las redes, donde sea. Pero hay que compartir porque luego los medios dicen lo que les da la gana. Y a día de hoy os tenemos que quitar el complejo de inferioridad. Nosotros somos los medios. Tú lo sabes, que a veces has hecho una publicación y ha tenido muchísima repercusión o de alguien vale de la zona de la sagrada familia ah mira pues genial también sí ahí de, de cualquiera de, lo, de, lo, de los dos lados de la calle Provenza o de la calle mallorca genial sí o la, por ahí por la parada de metro de la línea azul a ver se me quería una de las lagrimicas eh, pero he hecho mucho de menos barcelona como podéis comprender y y ahora, pues, de hecho, en Facebook hay gente que me pregunta, hostia, si llevas allá una pasada de años, ¿por qué...? Llevo aquí cinco años, ¿no? Falleció mi madre y me vine a cuidar a mi, a mi hermano mayor, que tengo la tutela, que estará por aquí. Si no lo veo, es que estará comiendo algún bocadillo. No, está ahí, está ahí, está ahí. Y, y me dicen, ¿por qué no has quitado que en, fe... en Facebook pone que aún vives en Barcelona? Pues porque de alguna manera vivo en Barcelona, ¿no? En Twitter sí que, sí que tengo ahí Barcelona y Murcia. Barcelona y Murcia. De mañana te mando una foto de la Plaza de Fila. Genial, ¿eh? genial. Cecilio Cean en todas partes. eh Buscas en, en, en las redes sociales y Cecilio Cean en todas partes. La Plaza de Fila, cariño que le tengo. Vale, aquí os lo pongo también. Cecilio Cean, si me buscas ahí, está la página que es pública y Cecilio Sánchez, que es la página, digamos, el perfil, ¿no? La página y el perfil facebook.com barra Cecilio Sánchez es, la, es el perfil y facebook.com barra Cecilio C es la, es la página, ¿vale? Incluso en Instagram también, ¿no? Lo uso un poquito, quiero usarlo más En, en, en Instagram tengo una foto, una foto de ...de la fuente de la Plaza Cataluña... ...que en una ocasión estaba... ...muy bonita... ...creo recordar que fue con motivo de la... ...de la diada... ...vamos a ver si os lo puedo mostrar... ...y sobre todo a mí... ...particularmente... ...me, me encanta cuando... ...veo que... que ...que confiamos las personas, más en las personas que en los medios... ¿no? ...que veo que hacéis un RT... ...un me gusta, un compartir de algo que publico yo... ...o de algo que publica algún vecino... ...por el solo hecho de saber... De que, ...mira, estos son los de Murcia que están publicando... ...es muy bonito eso, ¿no? ...es muy bonito... ...pues... ...no sé... ...nos vemos por Twitter... ...sois tan buenas personas, cuando me seguís... ...que cuando me dejáis de seguir, ¿eh? ahí no hay problema... ...ahí no hay problema... ...hay gente de aquí de Murcia... ...que me dice... ...gente de aquí, ¿no?... ...a, los, a la mayor parte de los vecinos... ...no, no le sigo, en Twitter... ...y algunos se me enfadó... ...y tiene explicación... ...y es que, si sigo en Twitter... ...a toda la gente de aquí... ...llega un momento que cuando entro a Twitter... ...todo parece que... ...parece que el mundo entero está hablando del muro... ...entonces, de Murcia... ...entonces yo para mantenerme... ...con cierta perspectiva... De hecho, la mayor parte de gente que sigo a mí no me sigue y la mayor parte de gente que me sigue yo no la sigo. Pero luego pues tengo listas y en esas listas pues tengo a la gente que realmente también quiero eh, seguir. Incluso hay gente a la que no tengo en listas y de vez en cuando entro a su perfil y los sigo. Pero es que si no al final tendemos a una endogamia, a, hacemos que todos, o sea que al final nos seguimos a los que... Hablan de lo mismo. Y la endogamia nos mete en una burbuja. Y yo cuando entro en Twitter veo que nadie habla del muro. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Que nadie habla del muro. Mira, os voy a mostrar... Os voy a mostrar una fotico de. Yo creo que es muy bonita. ¿Sí? Esta la hice, creo recordar que fue en una diada, ¿eh? la publiqué este. Este verano pasado. Es la fuente de. No, no, no, es. Presa Cataluña. Es Presa Cataluña. No, estaba de espaldas en la esquina. En la esquina de cierta tienda con una, una manzana. Allí en el paseo Gracia. Serían probablemente en torno a las 9 de la noche o así. Y me, y me, y me quedé con esta fotografía. Y luego ya pues la publiqué. No es sé si mira. Ah, no, mira, es lo pongo abajo porque suelo citar foto en la plaza Cataluña un día de San Jordi, era San Jordi, que es uno de los días que a mí me encanta estar en Barcelona porque ese ambiente de flores y de, y de, y de rosas y de ver de flores y rosas, no, libros y rosas, es precioso, ¿no? Es precioso. Y estar entre todo ese bullicio, a mí me gusta, a mí me encanta. Ese día a mí me encanta. Los días que he estado en Murcia y no he podido ir para allá, para San Jordi, mmm, me quedo tocaico, me quedo tocado. Es un día precioso, eso de ver libros por todas partes, es, precioso, es mágico, sí, sí. Hay que vivirlo, es como las vías que, que tiene su magia, que quien no está aquí pues no lo sabe. Mira, Sergio dice que... Estuvo en Barcelona en 2011, claro, tú dices, bueno, pues estuvo en 2011 el chico, el chico, oye, pues es que bien, no, no, desde Costa Rica, Sergio, desde Costa Rica, eh, así que el viajecico largo, sí, el 23 de abril. También se acerca uno de los días que a mí me gusta mucho en Barcelona, que es el día de la Pascua de la Mona, también es muy bonito el lunes siguiente a la Semana Santa hay presencia policial siempre, siempre aquí lo tenemos esto no se va la policía no se va, aquí tenemos gente a un lado gente a otro la policía al ah, chico este que está grabando Mira, que tira, no tira. Puede grabar. a quién al, al chico ese que está ahí, es que no me acuerdo, Pablo creo que se llama Ah, sí, es un videógrafo documentalista es Exactamente, que como siempre es que viene está aquí documentando todos los días. ¿Me están diciendo a Pablo? Un chico que viene aquí todos los días a grabar y está documentando gráficamente esta revuelta de la huerta y le están diciendo a la policía que no puede grabar a mí de, momen, de momento no me lo han dicho, ya veremos a ver. ...ha habido alguna que otra ocasión... ...que me han dicho que no grabe la obra... ...y aquí la gente informando, eh... ...la gente... ...gente que informa a la gente... ...pueblo que informa al pueblo... ...mira, Mónica... ...espera, espera, espérate que te vea... ...espérate, espérate, vamos a ver... ...sí, sí, pero saluda a la gente... ...espera, espera... ...vamos a ver... ...¿tienes cole mañana, Mónica? ...sí... ¿Y qué le dices tú a la gente del muro? ¿Qué le dices tú a la gente? Que. Eh, ¿Que no es, es horrible. ¿Qué? <risa> ¿Qué horrible? ¿Qué es horrible? Por ejemplo, qué horrible. ¿Tú quieres muro? No. ¿Y la escalera? Tampoco la escalera. Tampoco la pasarela. Tampoco la pasarela. Pues. Manda una abrasada a Barcelona. Abrasada. Vale. Una abrazada. Una abrazada. Muy bien. Y en italiano, ¿cómo sería? Que tú sabes muchos idiomas. ¿Cómo sería en italiano un abrazo? Un abrazo, pues... ¿Cómo se dice? Sí, lo sabes. O un beso. ¿Cómo le mandaría un beso a la gente en italiano? Eh... Un saludo. Bachino. ¿Cómo, cómo? Bachino. Bachino. Y, y, una, y... y Mónica, nuestra huertanica, os manda bacino. Y un saludo, y un, cha... un saludo. Un saludo, chao. chao. Pues chao, Mónica. Mañana a la escuela. ¿Eh? Aquí lo tenemos, nuestra huertanica, que viene con Nieves, su abuela, su madre Ilu, su padre Marco, que es, que es italiano. Y que nos dijo que un día nos cantará una canción y que no sabe si la canción le va a cantar en inglés, en, en castellano o en italiano. ¿Eh? Este es el nivel que tenemos aquí, en Murcia. Las próximas generaciones. Las próximas generaciones. Eh, esas furgos son la poli, claro, claro. Llevan aquí todo el tiempo. Lo que pasa es que antes la gente lo estaba tapando. Ahora sí, si eso nos damos un paseo por ahí. Sí, le... Fijaos, aquí los los llaman guarda, guardabarreras, guarda guardapasarelas, así es como lo van llamando la gente. A ver, que se lo tomen con sentido del humor, lo, lo dicen también desde la indignación que provoca el que la policía pues no tendría que estar para estos, estas cosas, ¿no? para estos lares. Está eh, aumentando la delincuencia en el otro lado de Murcia. ...a sabiendas que aquí hay muchísima presencia policial... Eh, ...así es todos los días, ¿eh? Así es todos los días... ...el otro día, donde se encuentran esos dos policías... ...esa calle, un vecino, Manolo, quería entrar... ...y le costó muchísimo, ¿eh? Le costó muchísimo entrar... ...no le dejaban... ...y no es que quisiera entrar para su casa, es que la calle es suya... ...es una calle privada... ...incluso en esa estamos, ¿sabes? ...y lo tuvieron que identificar, lo tuvieron que acompañar, todo... ...Isa, Isa que se acaba de conectar aquí, o la veo yo ahora... ...hola, vuelvo a estar enferma, a ver si me recupero... ...pues sí, Isa, sí, que tú siempre estás aquí luchando, ¿eh? ...y si no, mira Isa, ahí comparte, comenta... ...puedes comentarle a la gente la realidad de lo que pasa... ...mira aquí Manolo, ¿te va Manolo? ¡Venga! Tía, los luchadores que, que están aquí todos los días... ...pues Isa es una de las... ...de las grandes luchadoras, ¿eh? ...de las grandes luchadoras de aquí, de las vías... ...esto es una gran familia, ¿eh? que, que, ...que nos hemos hecho aquí... Y, y, la, y, los, ...y los familiares que vienen aquí... ...el roce hace el cariño... ...y se han cogido aún mucho más cariño... ...gente que se veía, que veía a su familia... ...dos o tres veces al año... ...y ahora la ve prácticamente todos los días... ¿Eh? aquí tenemos... A otro icono huertano, Alejandro, eh, que se retira un poquito, pero bueno, le damos un pequeño homenaje. Tenemos a Más Villa José, a Isa. ¿eh? Aquí te tenemos. ¿Eh? ¿Has visto? Me va gustando, pero me, me voy acordando. ¿eh? La, las me se me olvidan más. ¿eh? Y aquí, pues fijaos, la estampa. Aquí tenemos la estampa, las gentes y los agentes, tenemos las gentes y los agentes. Eh. Gentes y agentes. Llevado cuidado que le han llamado la atención a un hombre. A Pablo. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso me ha dicho la vecina. que están llamando la atención por grabar por retransmitir no, los corruptos porque no es la policía eh, son los corruptos los que no quieren que se sepa por eso yo digo hay que compartir tú estás en un grupo de facebook pues comparte en el grupo de facebook estás en un grupo estás en el grupo de whatsapp comparte hay que quitarse un poco de vergüenza para un poco de vergüenza para luchar contra tantos sinvergüenza desde Japón, tremendo. Pues. ¿Cómo se dice hola en japonés? ¿Te la han preguntado? Sí, sí, no, hay una una persona japonesa. Yo en japonés sé decir japonés no sé, yo suelo tratar más con el coreano. Ay, el K pop, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. A tú ahí presta atención que venga, vamos a decir, vamos a mandarle un saludo a Japón Porque esto, qué. mira, mira Konichiwa, coño Claro, es que eso, Konichiwa, Konichiwa ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Oti? Konichiwa. Konichiwa. Konichiwa. konichiwa, konichiwa. Ahí, ahí. ¿Cómo que Lo ha dicho. Ah. Ahí en japonés. Ahí. Esta mañana. Konichiwa, claro que sí. Si es que yo digo, si yo esa palabra la sé. O sea, son poquitas palabras. Se llenará, adiós, ¿no? con konichiwa. konichiwa. Claro. Pero fíjate, ya hay una persona japonesa que ha hecho más que muchas murcianas. <risa> <risa> que es saludar, que es pasarse por aquí y saludar. Ya ha hecho más que muchas murcianas y murcianos, y murcianos sí sí. Es tremendo, ¿eh? Vamos a poner aquí un cartel que sea muro, el muro te dice con Ichigüa. Eh, sí. Madre mía, pues mira, aquí sigue pasando los trenes. Sigue la policía, sigue custodiando la obra. Venga, fin de más. Hasta mañana en japonés no lo sabemos. Pero en catalá sí, fins de más. ¿Pablo qué? ¿No te deja? ¿Eh? ¿Grabar? ¿O qué? No, sí, sí, no, sin problema. No, no pasa nada. ¿No? No pasa nada. No le deja. No pasa nada, es eh, que no te deja en, en Pabloide. En, ¿eh? Vamos, ...después está aquí documentando no, no, todo esto, no, todos no podía, los días... ...no ...bueno... aquí tenemos a Pablo, eh... ...uno de los grandes de esta revuelta a la huerta, eh... ...cuando quede todo bien documentado va a ser por Pablo... ...sí, porque esto es... ...¿cuánta gente le ...calidad, casi nada, eh... ...la imagen... ...30 personas están viendo en este momento... Ahí, sí, hay un periscote de 64.000. ¿Cómo está? Es un perisco, es una barbaridad. O sea, no sé de, de dónde lo ha sacado. Ya, se lo con, conoce todo ya. Dani ya sabe dónde están todos los papelicos. Sí, sí. Hay también curre code, ahí todo, ¿eh? Y si, y, si no, y si no, si está, está difundiendo otro vecino, el asunto es ser una red en la cual cuando otra, otra, persona comparte, o sea, otra persona retransmite, tú se lo compartes con todos los seguidores. Entonces, al final, no importa a quién estás siguiendo, es el pueblo que sigue al pueblo. Y la gente somos los medios. Es así. Y contamos la verdad nosotros, contamos la realidad. Aquí yo lo que suelo decir es que la gente no se fíe ni de lo que yo digo, que lo vea. Que lo vea, que le pregunte a los vecinos y los vecinos le cuentan las realidades. Y la realidad es que ya estamos llegando a la hora donde hay más agentes que gentes. Oye María, por cierto... María, desde Galicia se nos conecta mucha gente, ¿tú sabes algo de eso? Eh, a mí me ha pasado que desde Galicia yo he mandado a algunos amigos, yo qué sé, fotos, noticias tal, y que me llegue a... yo estoy en... o sea, yo claro, yo estoy una, casi dos años viviendo, entonces estoy en varios grupos de amigos y tal, y yo he mandado a una persona eh, imágenes y noticias y me ha llegado por grupos donde esa persona no estaba ni ni ni podía o sea, donde donde la persona donde yo he llegado no no, no le ha podido llegar no ha podido mandar esa noticia y, ha y a mí me han llegado noticias de esto desde Galicia sí, desde hay, el grupo hay mucha gente y y videos, me corren desde Galicia. igual que apoya mucho desde Cataluña desde Galicia por lo que sea todavía no sé por qué apoya mucho también sí. mira pues me preguntas por dónde se me pasa no mira ahora mismo se pasa porque por el día pues no hay policía a veces ¿eh? el, el otro día sí que había hasta con sus fusiles de asalto pero lo habitual de estos 30 años de reivindicación es que esta calle pues esté cortada con el, con el paso a nivel, pasan los trenes, el paso a nivel, la barrera está bajada y luego pues sube, como está moviendo ahora. En el momento que pongan el muro pues habrá que subir a esa pasarela, no quedará otra. ...no quedará otra... ...pero es que hubo, hubo mucha gente... ...que compró aquí su vivienda... ...porque estaba publicado... ...en el boletín oficial de la Región de Murcia... ...que iban a soterrar las vías... ...el proyecto... ...había proyectado hacer una gran avenida... ...un boulevard, 1400 casas... ...un hotel, un rascacielos... ...venga Paco... ...y... ...y la gente compró su vivienda... La gente compró su vivienda. Y mira, y ahora le ponen muro. Claro, le decían, tú compra que luego, cuando se soterre, podrás, podrás cruzar la calle. Para, y en tres minutos, en cinco minutos, te pones en el centro de la ciudad. Mira, vamos a aprovechar que. Y ahora el rodeo que, que tienen que dar. Vamos a aprovechar que está que está en rojo. Paco. Bueno, ¿eh? Vamos a aprovechar que está en rojo. Venga, vamos a presentar eh, que está en rojo. Y que hay mucha gente que quiere saber. ¿Qué? ¿Cuánto hay, cuánto dinero lleva ya en multas? Vamos, ¿cuánto dinero llevo? Tengo cuatro multas de antes de la ley Mordaza. Las cuatro multas antes de ante la ley Mordaza son a 360 euros aproximadamente, pero como las recurrí todas, pues haría pagar unos 400, 500 euros, entre otras cosas. Mira, esto y además, compartirlo, porque fijaos la colección de multas que, que tiene Paco, ¿eh? Todos son multas. Paco es uno de los iconos, ¿eh? Paco. Este ...paco es, que es carnicero... ...del 15 de abril... vale, bueno, una paquete del 15 de abril del 2014... ...este es del 1 de abril... ...del 2014... ...o sea, ya es diferente... ...este es del 2 de abril... ...diferente, el día siguiente... ...y esta es del 4 de abril... ...del 2013, no 14, 13, eh... ...que hemos pasado de año... ...esta es Santa y de Mordaza eran a 360 euros... Si la pagaba el acto más o menos, como se rubieron por 400, 504, por 5, 2.000 euros. Bien. Uno. Ahora pasamos a las actuales. Esta es la de 1.000 euros. Le ha recurrido. Vamos, para adentro. Y esta es la de las pipas. Otros 1.000 euros. Otros 1.000 euros. Vamos a ver. ¿Qué me ha dicho la antena 3, la griso esa? ¡Grisu! ¿Dónde estás metido? ¡Grisu! la Grisu la antena 3? ¡Grisu! ¡Grisu! Aquí está Aquí te contamos la realidad Esta mañana han contado lo que ha dado la gana Lo que pone, No, la realidad tampoco Vamos a contar lo que pone la multa Que ya va a ver, lo dice el delegado Dice, se ha colocado junto a la línea perimetral La línea perimetral es esa Junto, o sea, no la sobrepaso ...en la vía... ...colocada por los agentes... ...manteniendo una actitud desafiante... ...y provocadora... ...a de la gente, yo no, ni desafío... ...ni provoca a nadie... ...¿estamos con dignidad? ...sí... ...¿estamos aquí? ...sí... ...a la vez... ...que comía pipa, ...cierto, comía pipa. ...entonces dice aquí... ...lanzando las cáscaras... ...o sea... Como pipa, lanzo las cáscaras, o sea, que lanzo las cáscaras, o sea, tengo que ser como lanzo dinamita hacia el lugar donde se encontraba los actuantes, o sea, no uno solo, o sea, que no era uno solo delante de mí, tenía varios, o sea, tenía por lo menos dos, o sea, lancé las pipas, no, las cáscaras de pipa, hacia así. Esto es una, un absurdo. Dime, vete te da la espalda. Sí. Le que le, le, le, tú, que, que yo hay que de torcido. Ahí lo tenéis, ¿eh? ¿Qué te parece? Aquí tenemos los documentos. La gente que informa a la gente. ¿eh? Nada de verlo en los medios lo que les da la gana. Aquí tenemos la denuncia, el papelito. Tenemos al protagonista, que lo está contando. Eh, te lo está contando la se... con, con esta... las cáscaras me las entregué ahí en la mesa yo las peso para que dé constancia ante el notario y se la entregamos al comisario 51 no hay que reírse porque si no os quiero, de verdad que os quiero a todos y no tomar la más que esto hay que pasar los días uno detrás de otro con el sentimiento las más noche las tenemos cualquiera uno de los días a vosotros y a mí me meto en ¿eh? Con, con mi alcalde de ballesta, conmigo, con esa de Pesoy y con varios ciudadanos, que son los que dicen los políticos que los votemos para que cambien el mundo. Pero con vosotros os queremos en serio de verdad. Aquí todo sufre, los policías que están aquí todos los días. Porque, ¿ves tú? Exponerlo al frío este murciano, y, y cuando llueve no tienen chubasqueros, ¿eh? ni tienen paraguas. Es verdad, ¿eh? Estas personas suben continuamente. Las cajas las ¿Eh? cacas de los perros y se las echan a los perros. No, no, ya está eso, no eso, ha hecho afuera que yo no sé nada de eso y yo no sé nada de eso fuera. Eso no que conozco Aquí contamos la realidad. Yo conozco lo que yo sé. Pero bueno, bueno. Pero bueno, aunque le ha hecho el programa, bueno, yo puedo hablar de las pipas, eso es. Hablar... El, el programa dice lo que le da la sí, gana. Tiene... Aquí tenemos. Sí, a aquí tenemos el protagonista. Yo desconozco y no puedo hablar de eso. Y si no está la persona. Nadie de esto, pues nadie podemos, ni decir esto, no podemos, yo no sé, yo te puedo decir de lo que yo hago. Yo todo el tiempo que estoy aquí, yo no yo jamás he visto ni he escuchado comentario alguno de, de, de los, muchos, muchas de las cosas que esta mañana dijeron en el programa. Nada. ¿Eh? Y estamos aquí todos los días. Y si no nos enteramos nosotros que estamos aquí, pues que además cualquier comentario así jocoso a veces medio broma pues mira lo pero que ha hecho y la duda, y... puede ser que alguna persona la idea, yo no lo conozco pues fuera es que el está... escucha que aquí no hay catapultas para tirar de eso pero va ser que en 190... sus en va, no creo, pero en ciento días ha habido tiempo hasta para tirarse un pedo a menos de un metro de la policía porque pero, es bueno, que bueno, se te pero, puede pero, escapar en pero... cualquier momento en 190 días tantísimas sí. noches Pasando aquí, ¿eh? esas noches que hemos comido aquí caldo con pelote, ya está, ya está. ¿eh? te calienta un poquito que, de más pero es que y tampoco, ya, pero es que ya tiene un, un artefacto explosivo, cuidado, cuidado, que eso si no lo han mencionado y son gases que no son a veces muy nobles, que de, de todo habrá pasado en estos 190 días, de todo. Pasado frío, ¿Eh? Hemos pasado frío, hemos pasado frío, lluvia, de todo, de todo, de todo. Sí, este frío digamos, hemos pasado ¿Eh? ¿eh? y malo hemos estado todo. de uno que se hacía pipí encima y estaba aguantando ya está, ya está, ya está, claro, claro. ¿eh? a ver si la gente se iba no se iba o qué está, hacía. ¿eh? Claro, aquí de todo. ¿Mm? ¿eh? Bueno, hoy tenemos tenido a Cataluña Radio, o Radio Cataluña. Ah, sí, Cataluña, Cataluña Radio, sí. Aquí. Es Nada, muy bien, pues nada, también nuevamente otros medios, ya que lo, los nuestros, las siete, no los trabajadores, sino los directivos de las siete, se ríen de nosotros, no nos transmiten, pues da gusto que otros medios de, de fuera de, de nuestro ámbito pues nos quieran escuchar y nos quieran transmitir unas inquietudes, mejores escritos o no es escrito, ya lo sé, pero que vienen por lo menos y ya me ve lo que dicen. Es decir, porque aquí nunca se sabe, pero oye, son... Hoy eh... han dicho que la, la Antena 3 o lo que sea, la grisu la grisu pues no me han hablado de nosotros. Mejor o peor, pues, ha hablado, habrá que verla, a ver, si hay que denunciarla, habrá que denunciarlo también a la ¿Me ¿Ha dicho que, que, volverá, que volverá a hablar de nosotros? No, a mí me han dicho bien. que yo, escupi, que me han dicho que escupía, no sé, pero es no lo he oído. ¿Escupía ido. las pipas? Sí, sí, es sí, como sí, el... No, entonces tengo que, tengo que ver a la grisu a la cara. Bueno, para, eh, lo, lo, eso lo, lo dijo otro. Ah, ¿lo dijo? Pero, entonces, lo dijo otro del programa. Pero como yo no he visto el programa, no puedo de oídas. salud, yo te digo una cosa: tu salud mental y emocional te lo agradece. Claro, <risa> no haberlo visto. Pero el de ese y todos los anteriores de, de, de, de, de, y no? todos los futuros. Pues nada. Pues nada, te lo digo yo, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues, sí, eh. sí. ...pues te creo Cecilio... Te ...mejor está en ese puesto de la, del mercado de la Verónica uh, ...como sabes, está allí... No pues, ahí. allí ...pues ahí... ...pues, está, no, pues ahí... ...pues lo que tengas que pasar, pásalo ahí... No, ...que por aquí, lo menos... ...aquí... ...aquí por la noche... ...aquí, aquí, aquí... ...aquí, aquí eh, por la noche... ...aquí es el mejor sitio eh, que tenemos... ...por la mañana... ...por la mañana... ...si un día no vas ya a tu puesto... ...a tu parada de mercado... ...y te quedas a ver la tele... ...mira, en la 2... ...está... ...la aventura del saber... ...que lleva 30 años... 30. 30 años, ojo, ¿eh? la aventura la saber. ¿Tiene un, un comentario de un león que se come una leona o algo así? No, no, no, no. no. Es, ahí te hacen entrevistas con historiadores, con psicólogos, te hacen reportajes. Es precioso, es precioso, se aprende mucho. Si las personas que no estudian vieran 10 minutos de ese programa cada día, el nivel cultural de España aumentaba que no tendríamos estos políticos. Que, Con eh, eso te lo digo. ¿Qué pasa? ¿No lo ve nadie? Apenas. Una... Apenas tiene gente. Y antes de ese programa está de María José Molina, si recuerdo bien, de Pepa y Antolín Romero. Aquí hay trabajo. Que no me diga esto a mí que no hace falta trabajo, no hace falta empleo. Pues la gente ve más otros programas que nada más que cuentan porquería antes que ver el programa que le puede dar empleo. E incluso le puedes tú consultar dudas. Y llevan ahí a expertos en, en, en trabajo se laboral. Yo grabando este perdido. ¿Qué, ¿Qué pasa? Una hora, que yo me iba hace una hora y me ha cogido Cecilio y vamos. Y este... Es Parargo. La es te, te va a pillar otro... Te va a pillar otro semáforo te va rojo. Pillar ¿Te va a pillar? Si yo me iba hace media hora. Esta gente son de, de, de Málaga. Sonríen, pues de Málaga donde sea, son de Málaga. Allí no hay buena gente. Pues claro que todos son buenas. No, pero Málaga en concreto, una gente que tiene a mí. Málaga no en en la lugar, común, como es un lugar. más que me pasé con caballo, a pues mí... fui pasé malo que iba a Puerto Banú, a allá. ¿A Mija? No, iba a Puerto Banú, a Puerto ¿Cómo se llama el puerto ese de lo de Marbella? A Marbella, iba a Marbella. No, por manu, por ahí, no, se... Y entonces, pues pasemos en Málaga y me metí en el caballo con mi mujer, nos dimos una vuelta con el caballo, pero pues no me entrena. Eso, eso sería Nerja, no sería no, en caballo, Mijas. Eh, No, en Málaga había esos que te ponen alquila un caballo como un ah, claro, taxi no. y entonces nos di una vuelta por, ir, por eh. ahí. No sé. Es lo único que me acuerdo no, de Málaga. Pues yo te digo que en Málaga te digo la gente la gente de Málaga, yo he estado ahora más recientemente un par de veces, tengo ya amigas, y, eh, Culturalmente tiene, está, ¿no? y además es muy parecido también el carácter tiene cierto parecido a Murcia ah, nada, pues no gente digo, ah, que gente que tú puedes ir sola a un sitio y enseguida te habla, abierta muy baja la gente de Málaga ¿eh? mío, te eh, lo como, digo yo como había que ver los mercados de abasto y en Málaga no vi ninguno pues no tengo recuerdo de mercado de abasto y cuando fui a Marbella, pues tampoco, como fui a mercado más que tengo es el casino, que me sacaron las perras. 100 euros que llevaba allí pues me sacaron las perras. Porque aquí quería tanto barco y tanto barco, pero fui al casino. Y hasta que no me sacaron los 50 euros, creo que fueron cien euros. No, no, no, no pues sí. Ya no puede está, ser. no, ya está, no fue nada. No y no ser. tengo ningún recuerdo. Pues de Málaga. Mejor. Pues de Málaga aquí, además, mira, hay una cosa curiosa en Málaga y me da rabia. Paco, hay una persona, que no recuerdo el nombre, que coloca dibujitos. Mm. ...como eh, como si fuesen pixelados, como si fuesen los lo videojuegos de los años 80... ...entonces tú te ves un ladrillo con un dibujito pixelado... Uh -huh. en, un, ...en un lado, en otro, en otro... ...y es un artista uh -huh. que no recuerdo el nombre... ...si alguien lo sabe que lo escriba... ...que va a diferentes ciudades de Europa... Uh -huh. ...y va colocando su dibujito... ...cuando nadie cuando nadie lo ve... ...Cataclá, ahí va... ...Cataclá, ahí va... ...y es curioso, digo yo, así si viniera Murcia bueno Gente. Radio, Radio Murcia, Radio Madrid, desde las vías <ríe> Mañana nos vemos otra vez Venga Paco, y a ver si no te ponen más multas Paco, eh Venga, sayonara Paco, sayonara Y aquí tenemos A ver si me acuerdo, Hugo Hugo, eh Que digo yo, a ver si no me acuerdo yo del nombre Aquí tenemos a Hugo Bueno, no he visto vuestros comentarios Estaba aquí con Paco, que le echa sentido de lo más, Porque tened en cuenta que Creo que lleva ya 3.500 euros en multas, ¿eh? 3.500 euros en multas. Sí, esta para y parar, amica, son muy buenos, que carguen nada con nada, otra. ...el programa de este mediodía... ...que estamos esperando tan a gusto... ...tan contentos... ...y no han dejado porque estábamos... ...bueno, habría que esperarse a, esperar a gusto... Quien, cono ...quien conocía ese programa sabía... ...pero ya cómo que... nos vamos a hacer a nosotros... ...a escupirle la cara, por Dios... ...que nos pegan un parrazo... ...pues mira... ...pues tú, fíjate una cosa importante... ¿eh? ...mira, en periodismo... ...se suele decir... ...que uno no sabe... ...cuánto se miente... ...en periodismo... ...hasta que es protagonista de las noticias... ...pues tú, que esta mañana has podido comprobar la cantidad de falsedades, la cantidad de odio que también estaban retransmitiendo, estaban fomentando, estaban difundiendo, pues tú comprendes que eso mismo lo hacen con otros lugares. Claro, ya me da cuenta yo que lo mismo que pasa aquí, ahora me da cuenta que no te puedes fiar de ninguna noticia. No te puedes fiar de ninguna noticia, porque si a nosotros no hacen esto, ¿qué estarán haciendo por ahí? ¿Qué noticias te harán? Que sean... Es que no puede ser, que sean verídicas? Un ejemplo muy claro y que por eso también muchísima gente de Cataluña se solidariza es porque ellos dicen, vamos a ver, que Murcia lleva medio año en la calle y yo no me he enterado y nosotros nos pasa algo, algo parecido. Aquí tú le preguntas a la gente de Murcia, le dices, ¿tú sabes cuántas personas de Barcelona, de Cataluña están en la cárcel mientras que cuando fueron a registrar la casa de, de Puyol fueron a la habitación del hijo y dejaron el resto de la casa sin registrar? Eso que me lo confirme alguien por pues, si me equivoco, ¿eh? que soy humano y me equivoco. Y allí en Cataluña dice, o sea, no transmite la realidad. Los sinvergüenzas, los sinvergüenzas están libres en todas partes. Yo los no sinvergüenzas libres la en, en todas partes. Yo ya no quiero en la prensa. Con esto ya que he visto, y mi Hugo quiere hablar. Claro, sí, Hugo. Ya no quiero en la prensa. Con esto ya que estoy viviendo yo aquí en este barrio, yo no sé si estaba la cosa tan mal. La prensa, yo no sé si estaba tan mal. Yo ya no me fío ya de nadie. Ya no me fío ya. Oye, ese es el asunto que la gente somos los medios tenemos que confiar es que en lo que dice que, la gente pero cómo vamos a desmentir ahora todo lo que han dicho las barbaridades que han dicho que han dicho que le escupimos en la misma cara a esta altura que nos acercamos y le escupimos las pipas en la misma cara, ¿cómo vamos a hacer eso con, con, pero es que no hace falta desmentir que hace, algo que algo se que, a alguien que a su mentira. cara a ver lo que te hace están dando golpes a todos los chimoches y vamos a acercarnos a su cara a escupirle y luego le echamos cacas de perro por dios que mal hemos quedado ¿Quién más hemos quedado en España? No, yo te una cosa. Yo te hice una cosa. Depende de quien hable de ti, quedas mejor o quedas peor. La gente ya sabe cómo habla ese programa. Ya lo sabe. Espero que la gente sepa lo que hay, porque si no, vamos, como se crean todas las barbaridades que han dicho, tú yo ya no lo sé sabes, cómo vamos a y tú ya lo sabes lo que dicen de otros. ¿Eh? Ya no me creo nada de lo que digan Bueno, es que ya como ha pasado varias veces Que precisamente en el, eh, Han dicho noticias que no Que luego nos hemos dado cuenta que no ha sido verdad Pues ya sabemos lo que hay ¿Cuántas veces han dicho noticias que hemos dicho? ¿Cómo dicen eso? Cosas que han pasado aquí en Murcia y luego lo han dicho en la televisión Y hemos dicho, pero si es que eso no ha sido así Date cuenta Las barbaridades que dicen Bueno, no sé yo Lo que va a pasar como Fíjate el cacho de escalera que nos han puesto Yo no voy a poder salir de barrio yo ahí no me subo. No, no, ¿Por dónde voy a salir, voy. salir yo? ¿Por dónde vamos a salir nosotros del ¿Eh? barrio, hija? Sí, no, que mira qué pedazo de escalera nos han puesto. Sí, sí, no, que no, no van a poder salir vamos del barrio. Que nos atropellan. Sí, vamos sí, vamos, a, palajero, vamos a, la a la acera que, la que nos, nos atropellan. a marcha. Mi nieta a pasar tus nietos? Venga, mostrando aquí la gente. A ver. Le vas a tener que poner un paracaídas a cada nieto. Un paracaídas a cada nieto le vas a tener que poner porque... Tú dime la a mí, doble. Subir con, un, con una un silla de la que compra, o una silleta con su nieto cómo vamos a hacer bueno. eso. Y luego a la vuelta venimos cargados porque ahora si sale y va a Mercadona, a la vuelta ya no puede venir con el carro. Ya no puede venir. Con peso no puede venir. Y luego date cuenta tú, yo no me fío de esa estructura que se ha hecho de noche y a, a lo loco. Por eso mismo. Yo no me fío que pase en mi hija tampoco. A mí me da miedo ya que pase mi familia por ahí. ...para Que se caiga nos pide debajo, vamos, que no, que no, que no, que no, no nos fiamos de esa de la estructura, esa estructura no, no está bien, bien hecha. No es legal, claro que lo de la acequia, claro, la gente que vivimos por aquí ya lo sabíamos y dijimos, ¿cómo están aquí? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Cómo lo tenían todo tapado? Pues no sabemos lo que estaban haciendo hasta última hora y luego todo el mundo le decía a lo que si hay una acequia, hay una acequia, no sabían ellos que había una acequia ahí, no sabían que había una acequia, claro que lo saben. De toda la vida. Mira, la acequia viene de esa orilla, de donde yo vivo, viene la acequia hasta aquí. Toda la calle entera es acequia. Toda la calle entera. Y aquí donde está ya lo más grande. Pero viene por toda la orilla, de la vía, hasta aquí. En México, no sé si has visto esa noticia, eh, en, el puente que se ha caído, construido... ...entre otras empresas por la misma que la que tenemos aquí... ...sí, sí, sí, sí... sí. ...no la has visto en el grupo por que tenemos? ...no, lo vi, lo vi... Pues en la, es sí, sí. aldesa... ...y ...y, ha, ha, ha, y muerto, no se... dos, dos personas han muerto... Sí. ...pero es que los vecinos... ...ya advertían... ...que esa obra... ...estaba siendo... ...peligrosa... ...que estaba poniendo en riesgo... ...vida humana... ...no sí. hicieron caso... Sí, sí. ...y ahora dos personas fallecidas sí, y el problema claro. ya no es los que mueren sino es la gente que permanece viva y tiene que convivir con la ausencia sí, de esas de esas personas sí porque hagan las cosas lo, lo hacen las cosas muy rápido dado bueno, también otra noticia otra otra noticia que han dado que dicen que también lo habían ido a hacer muy rápido porque tienen que inaugurarlo que han puesto dos en el grupo dos noticias y dice que tienen que inaugurarlo muy rápido y se cayó, que no sé si fue el puente ese que hicieron, o una carretera también que hicieron. Es que han, han habido noticias en el grupo este que tenemos, han salido dos noticias hoy de este estilo. Es que aquí la gente se informa, ahora mismo la gente informa a la gente, ¿verdad? que aquí, que tienen que inaugurarla en una fecha por la foto. Y entonces pasó lo mismo que aquí, que lo hicieron muy ligero hasta que se hundió. Lo hicieron muy ligero y se hundió. ¿No lo has visto tú el grupo? ¿Estás tú en el grupo ese? No, yo no. Mm, para no sé qué fecha y lo hicieron tan rápido que, que se, a los cuatro o cinco días se ha hundido. Sí. Una cosa, recuérdame los nombres. Yo me llamo Maricarme. Es? Eh, es un clásico, ya. ¿Sí? sí. Es un clásico que diga, sí. recuérdame el nombre, Maricarmen. Y yo ayer fue mi Santo. <risa> ¿Pepi? Fina. Fina. Fina. Fina. Josefa. Fina. Josefa. Fina. San José. Como mi abuela. San José. O dos de Pero. No vesico. Pues y el otro, Pero, el, maricarme, Hugo, ¿eh? Eh, Hugo, el otro día fue el cumpleaños. Gracias, Hugo. Claro. Eh, Hugo el cumpleaños. Cumplió ah, cinco años. Ah, sí, sí. ¿Los cinco años? Sí. Aquí en la Sí, sí, aquí, aquí. Aquí. El próximo día va a venir con su camiseta de soterramiento. Él tiene. Que él tiene, que tiene eh, tiene camiseta de soterramiento. Y tiene, sí. Y le he comprado una bandera para el carro. Bueno, mañana, que... salimos. Venga, Venga. Mañana, salimos. mañana salimos. Sí, mañana, Cecilio, mañana salimos. Mañana hay marcha por ahí, ¿no? Hay... Sí, por ahí, por ahí, por sí, sí, sí, sí. Pues por el sur. Venga, hasta mañana. Ta mañana, Bueno, vamos aquí a Imiscuino. Dijo, tenemos a un Vikingo mayor y a un Vikingo menor, ahí motorizado. A los Vikingos aquí. Y a Joaquín Sánchez. Mira, este, si toda la gente hiciera como mi hermano, que se pone siempre delante de la cámara y no que se me ponen detrás a ver la tele, míralo, ahí está, míralo. A Jesús dale calle, a Jesús dale, dile algo. Qué tío, que, o sea, que yo me, me enfoco y quiero que esté admirado y él se pone delante del foco siempre. A ver si le viene otra multa Eh, sí, a ver eh, si ¿sí le se viene pone por agredir, o, o, Yo si cuando pisa, le veo que come pipa o... y se pone el gorro, digo, hostia, <risa> Jesús, pela, no le eh, pela, eh, sí, pela, sí, sí, eh. bueno, sí, come pipa, grande, venga, lo sepa full, todas, lo sepa ¿qué decía Darío? móvil? Pues porque el móvil, eh, las conexiones, eh, eh, pues sí, pasan, pasan cositas el vehículo oficial de los vikingos. Pasan cositas sí, Y no se puede retransmitir con el móvil. Por eso se ve un poquito más oscuro. Venga, venga, fid de más. Hasta mañana, Esther, Full, Darío. Bueno. Ricardo ha ido y dice que viene ahora. Sí, sí, sí, sí. Porque se ha ido para allá y viene ahora, le espero. Le espero. Estamos las de que nos piden para mañana del chocolate, ¿te acuerdas del día del chocolate sí, que nos claro, pasaste claro. todo el vídeo? Sí, sí, claro. Pues nos piden mañana y he hecho la voz que todas las que pueda conseguir. Tú estuviste ese día allí, ¿no? ¿De qué? El día que nos comimos el chocolate con... además, ¿tú pasaste el vídeo? Bueno, si te... Si te... El que estaba <risa> grabando yo. ¿Eras tú? Mientras tú te comías... Si yo creo que no... No sé si me llega a comer un trozo de bizcocho, pero no, no llegué. Pues, este sí este se comió no. tres o cuatro trozos. Pues podría, fir chocolate. podría firmar un escrito, porque tú eres el más cualificado, porque tú estabas grabando ese yo día. Yo estaba grabando. Claro, pues te quería acercar y no firma un Claro, Claro, ¿qué hay que hacer? Venga, pues estamos ahí, que está allí los tipos de acercar. Venga, eh, tengo que. No te preocupes, sí. No, no, no. Vamos para allá, Venga, no, en... Vamos. en directo. Venga, vamos. Venga. Hostia, espérate ahora. Ahora que vamos para allá, está en rojo. Me, me llevas por el camino de, de la magura. Bueno, vamos a grabar el paso del tren. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, ahora nos vamos a ir a la acampada. Quienes esté aquí aguantando hasta última hora, pues vamos a ver la acampada, que no se muestra habitualmente. Está al otro lado, generalmente de aquí ya me marcho a casa, siempre hay alguien que me lleva. Y muy, muy cansado, muy agotado. Venga, Nacho, esta mañana... Y ahora nos vamos a ir a la acampada, ¿eh? que llevan ahí, llevan más de cinco meses, ¿eh? más de cinco meses ahí la gente acampada. El 6 de octubre, tres días después de la caída del muro. Sí, Sergio dice que es bueno volver a la acampada. Venga, vamos ahí, ¿eh? vamos enseguida. Vamos con Luis, Mi, que eh, es uno de los tantos sancionados, multados. Y bueno, y resulta que en una de las multas ...pues ponía que estaba haciendo tropelías por un sitio de Murcia y resulta que el tío estaba comiendo bizcocho con chocolate, ¿sabes? Y claro, estaba la cámara, esta cámara que tú estás viendo ahora, estaba ahí presente y claro, el M pues podrá ser muy grande, pero en dos sitios a la vez no está. O sea, eso. ¿En dónde la...? Es ubicuidad, ¿no? En dos sitios no está. Entonces le decían que estaba en un sitio... ...haciendo no sé qué historias... Pero ...y resulta no. que estaba comiendo bizcocho con chocolate... claro el perdón de la biolocación no lo tengo... No, se, me, no, no. ...se me acusa de liderar a la gente... ...hacia el paso haces? de la senda... De ...yo la no la gana, tengo ningún problema... Película. ...si yo estaba enfocando, estaba ahí... ...yo no tengo ningún problema en firmar... ¿eh? ...como que... ...soy consciente que tú estabas comiendo bizcocho con chocolate... ...si es que puedo ver el vídeo cuando quiera... claro además el vídeo nos aporta como prueba... Pues nos piden testigos, aparte del vídeo... Bueno. ...entonces estamos recogiendo testimonios de ...el testigo. que graba... ...es el mejor testigo... Porque está en primer plano, es uno de los más autorizados para... No, no, espérate, espérate, que, pasar, ¿no? que nunca mejor dicho, nos pilla el tren. Que nos, el tren. <risa> ¿Eh? nos pilla el tren, <risa> ¿Eh? fijaos, estamos aquí intentando cruzar el paso a nivel para llegar a la zona de la acampada y luego tendré que cruzar para acá otra vez que me esperan en este lado. Pasa el Chucuchu. Estos, estos trenes que para una película del oeste no valen por antiguo, ¿sabes? Ah, antiguo que que hacen, ¿no? Esto. ¡Hala! Tanta para lleves como peste dejas. Esto es una cosa. Venga. Oye, es de esas pocas veces que pasa el tren y levantan la barrera o, o, otra veces se quedan ahí unos cuantos minutos que los vecinos se van quejando ¿sí? se van quejando de que la barrera está ahí aguantada, ahí aguantada. venga, vamos para la parte de la acampada ¿eh? si te has conectado por primera vez o recientemente fíjate en una cosa, ¿veis esto que está aquí? ahí había un pilar del muro ahí, ahí había un pilar del muro ¿eh? y la gente que está aquí o sea, esas tres persianas son tres cocheres que no podían sacar los coches durante meses. Sí, ahí hace una buena noche. ¿Eh? No, no, no, ahora tampoco. Llevan meses los coches ahí dentro. Y además comentaba a los dueños que eh, estaban ya sin batería, la ruedas desinflada. Y estos, este garaje, uno de los dueños vive al otro lado de la vía. Es decir, cuando hagan el muro, tendría que pasar la pasarela ¿eh? para. O sea, el coche estaría al otro lado. ¿Eh? Es que va un, va un muro de 5 metros de altura con una catenaria de 25.000 voltios y por eso han tenido que hacer esa pasarela tan alta. Claro. Y, y aún así, es peligrosa. ¿Cuándo cierran esto? Pues el gobierno dice una cosa y Adif dice otra. Uno de los dos miente. Y lo probable es que mientan los dos. Vaya, vaya, así es. Vaya, vaya. Mira, aquí estamos, en el Jardín de la Acampada. ¿Eh? Ya conocido como Jardín de la Acampada. No confíes en la prensa. Ven, únete y piensa. Y vamos un momento, pero rápido, porque me están esperando. Hola. Buenas. Vamos a entrar, aquí estamos... Ah, vamos a ver, vamos a entrar aquí, la gente, la acampada. Vamos a ver. Cuando hagan el muro, obviamente, si están allí no lo harán. Pues ya, de momento están construyendo la pasarela, están construyendo todo y la gente está aquí. <risa> vamos a ver, vamos a ver. Hay gente. Sí, está por aquí, Nacho. No, sí, cuando, cuando te despistas, dices: ¿Dónde está la gente? En la acampada. Bueno, aquí tenemos. Claro, ah, si sí, también está Maricarme y Hugo. Pijo, si ¿sí está aquí toda la gente. Estaba antes las vías. Claro, me ha dicho Luis Ming, ven para acá, y yo vengo, y yo vengo y tengo la cámara conectada. Claro a ver, la gente con la gente. Aquí estamos apoyando a la gente. Es que tener en cuenta que para cada... Para cada, ...para cada sanción... ...hay muchísimos testigos... ...es que para cada sanción... ...hay muchísimos testigos... ...entonces aquí... ...como podéis estar viendo... ...aquí está transparente... ¿eh? ...pues la gente está comentando... ...al abogado... ...le está comentando... y mira yo he, he sido testigo... ...y están... ...explicando la situación... ...y el abogado pues está diciendo... ...oye pues escríbelo... ¿eh? ...así tal cual me lo estás contando... ...de esta manera... Eh, ...para que... Poderlo alegar y que se puedan retirar las sanciones. ¿eh? Aquí tenemos a la gente. Todo en la acampada, en directo. En Murcia. 190 días seguidos de protestas. Mari Carmen siempre se le ve ahí. Anda como la conoces tú, ¿eh? cómo te conoces, Sergio. De... No, no, no, espérate. A la otra. A la otra, en la acampada. Es que hay un montón de Mari Carmen. Por eso te digo yo... Pero, sí... Pues yo cada vez que, de, que decí eso, y me acuerdo que me llamo Cecilio, no sé, eh, sí, tengo... <ríe> ya, pero no abunda. Para, favor, <risa> para unirse, para unirse Venga, ahí. al resto de las personas concentradas. En futuro matrimonio. Sí, me bueno. Un poco a la bueno, oye, yo aquí, si os parece, no, no, voy a desconectar. No, no, no claro. ¿eh? bueno, Vamos a desconectar, estamos aquí en la, en la acampada. que tenemos? Tenemos naranjas, tenemos limones... Y cuando llegue el verano, me lo cotone. ¿Eh? ¿Has visto? Claro que sí. Una rima huertana. Tenemos naranja y tenemos limones. Cuando llegue el verano, me lo cotone. Claro que sí. Bueno, Nuria. Pues... Nos vamos... Ahí, hasta mañana, nos vamos a despedir. Que a mí ya enseguida también me están esperando por aquí, ¿eh? Que la gente es muy solidaria y me están esperando para llevarme a casa vamos a salir por esta parte de la acampada ¿Eh? aquí lo estáis viendo y nos vamos a despedir con una de estas imágenes que tenemos aquí que ya hemos mostrado en algunas ocasiones hacho a ver qué pasa no al muro y. No te fíes de la prensa, ven, únete y piensa. Hasta mañana, fins de más. Sayonara. Una abrazada. Comparte. Murcia no se parte. Comparte. Murcia no se parte. Y en un rato. Esto estará en YouTube y en Facebook. La gente hace un esfuerzo impresionante. Hacemos un esfuerzo impresionante para que esto sea visible. Únete a ese esfuerzo y comparte en un rato, en un rato. Seguramente antes de que acabe el día, esto ya estará, este vídeo, en Periscope, en Facebook y en YouTube. Hasta mañana. Una hora.